Una cosa, aprovechamos esta pausita para decir dos cosas. Eh, ahí asiento, eh, para la gente que está de pie aquí, ¿no? ¿Dónde hay sillas libres? Aquí, aquí hay. Si queréis sentaros, vale. La otra cosa, si hay un poco de confusión de hashtag, que esta mañana no estaba muy despierta, entonces el hashtag que estamos usando es Fc Forum 12. Porque FC Forum es otro, FC Forum 12, porque FC Forum solo es una cosa en Chicago y FCF es un club de fútbol. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues a mí me toca hablar de fabricación digital un poco, eh, que digamos que es el tema que por amplitud igual escapa de sectores como específicos, ¿no? como educación, eh, como el mundo editorial y que abre unas puertas, pues que, que, que la verdad es que está guay hablar así, porque porque verdaderamente estamos como en un momento donde en las siguientes dos décadas realmente podemos vislumbrar modos de producción sostenibles que afectan al mundo material. Y en ese en ese sentido nos estamos jugando un poco eh, como el, el tipo de, de, de vida, o sea, de cultura material y de modelo de, de, de, de habitar el mundo que, que, que queremos realizar. ¿no? Eh, a ver. Para eso igual... A ver. Lo que, lo que haría sería reinterpretar una especie de, de cuento mítico, que es el cuento de, de, de Richard Salman con la impresora, eh, cuando compró la impresora, y, y lo cuento yo, en, en, en la perspectiva de lo que sería eh, aplicado a la fabricación digital. Un día compré una impresora, esa impresora se rompió una, una de sus piezas, un engranaje, y llamé a HP y le dije, oye, quiero comprar una impresora que quiero modificar o arreglar esa parte y me dijeron mira es que nuestro modelo nuestro modelo es insostenible eh, te va, queremos vender otra impresora no hacemos piezas y si las hacemos te van a costar más que la propia impresora entonces pensé eh, pues estaría muy bien que hubiera un grupo de gente que hubiera hecho máquinas con las que yo con cosas muy sencillas pudiera hacerme piezas y que hubiera además una comunidad que estuviera haciendo ...o diseñando partes de, de estas máquinas de productos de consumo diario... ...para ponerlas y compartirlas con los demás... ...y que yo pudiera directamente cuando me falla la impresora... ...ir a una web, ver un repositorio, bajarme esa pieza que necesito... ...tener un pequeña, una pequeña máquina en casa que me permite meter un poco de plástico... ...e imprimir ese engranaje y arreglarlo. Evidentemente eso supone una, una cuestión de tiempo... Y ponerse a hacer todo ese proyecto eh, pues es bastante, bastante trabajoso. Pero afortunadamente, pues desde hace 30 años hay gente que ha inventado el software libre, que ha trabajado en comunidad, que ha creado eh, maneras de trabajo y de compartir que han permitido el desarrollo de proyectos globales. Y de esto que estamos hablando pues, pues no es algo tan, tan, tan raro. Estamos hablando de que esta tecnología de, de fabricar cosas que en los años, de hace 40 años ya existía, no es una tecnología especialmente, sí, cara, pero no, no muy sofisticada, ha entrado en el mundo de, de, lo, de lo personal o de lo digital, ¿no? Hoy eh, de, la, de la casa. Se, se trata de máquinas que, que tienen un coste aproximado de unos mil euros, que están construidas desde una perspectiva comunitaria, son proyectos que se abordan desde la propia comunidad que quiere o se plantea eh, la decisión de, de construir o de eh, una alternativa muchísimo más barata, que utilizan productos muy sencillos como el plástico ABS o, o plásticos que vienen de, de, del maíz o que son biodegradables y que en, en pasos incipientes están realmente abriendo un nuevo tipo de, de perspectivas a lo que podría ser como los modelos de producción industrial seriados, el de la fábrica, que eh, tiene otras características completamente diferentes, es un cambio de paradigma, eh, una pieza es mucho más barata de hacer, pero un millón de piezas, más o menos, también tiene el mismo precio, o sea, no, no, por hacerlas, en producirlas en masa tampoco es que baje demasiado, pero sí que permite una adaptación a lo personal, a lo eh, que bajo las, el prisma un poco de la cultura libre, permite imaginar otros mundos completamente diferentes. Eh, la técnica es, es, es muy sencilla, aquí, pues, bueno, eh, simplemente es, eh, ese plástico se calienta y como en una manga pastelera eh, pues, va echando la nata por encima, que se va quedando fría y produce objetos. Claro, en realidad eh, de lo que estamos hablando es que toda esta tecnología, que sí que podría existir hace 50 años en las fábricas, eh, llega, eh, y se introduce en las casas y se introduce eh, después de que existe Internet y existe la cultura libre. Entonces, es precisamente lo, lo que le permite eclosionar. O sea, desde hecho de lo que estamos hablando es un, de una comunidad, una comunidad que se descubre con, con valores de makers, de hacedores, de, de gente que decide transformar el mundo en su capacidad de hacer, ¿no? de, de producir. Es decir, de repente un ingeniero puede cambiar el mundo. O sea, o, o determinada gente que, que, desde, que desde una perspectiva industrial eh, no tenía una comunidad con la que tener... Unos valores transformadores, o los había perdido en los últimos años, eh, descubre una manera de, de, de ligarse y además de, de colaborar con, con otros profesionales y otra, otra gente que realmente quiere construir cosas. Eh, esa comunidad enseguida se involucra eh, en crear proyectos operativos. Cuando digo operativos, no sabía cómo, cómo llamarlo, pero es, cuando hablamos de un programa, un programa permite hacer cosas. Eh, la comunidad lo primero que se da cuenta es que necesita crear máquinas. Crear máquinas les va a permitir crear cosas. Entonces, por un lado, hay proyectos que, que, que van en una vía de construir maquinaria y, otra, de crear conocimiento compartido, grandes repositorios de objetos o de cosas. Y, por otro lado, aparece la noción automáticamente de, de hardware libre, que ya se venía trabajando, y que necesita, además, ser fijada para poder entender y poder desarrollar un, un marco común donde, donde trabajar. Entonces... Eh, en relación a, a, la, a la identidad de la comunidad, es una identidad que tiene un proyecto global, que es maximalista, que es, bueno, vamos a hacer todo, o sea, tal cual. no Es una, un tipo de ética que ya no es la hacker, es la maker, de, bueno, pues, hagamos todo. Ya está, es, es sencillo, está guay. Luego, por otro lado, apare, está, a, a, aparecen las primeras máquinas, que el proyecto REPRAV igual es el más ejemplificante, que es la primera máquina de impresión 3D, aunque directamente se está pasando a otros modelos para ir seguir construyendo otro tipo de máquinas, es decir, desarrollar toda la familia de, de, de productos, desde CNC, fresadoras, toda una serie de máquinas técnicas que van a permitir producir luego las cosas. Y por, el, por la otra vía tenemos el, el tema de crear repositorios digitales de cosas, de objetos, crear proyectos en los que poder eh, desbancar a IKEA como el, el primer... ...socio del mundo, ¿no? Microsoft lo fue en los 80, el tío más rico del mundo era Bill Gates... ...el, el, el Ikea, eh, o sea, el director de Ikea, ahora es una de las fortunas del mundo... ...entonces, ese paso, poder realmente darle la vuelta y crear esos espacios de... ...como Pirate Bay que tiene su, su sección también de, de cosas imprimibles, lo llama fisibles, ¿no? ...de archivos digitales que tienen la capacidad de hacerse físicos. Entonces, en la medida en la que podemos, podamos construir toda una serie de repositorios... ...o crear una Wikipedia de las cosas tendremos la capacidad después de poder vivir fuera de un mundo eh, que nos va a venir abogado pues, por la propiedad industrial y por un montón de, de cosas que, que nos pueden cerrar. Y por otro, la definición de, de hardware abierto, hardware de fuentes abiertas, que, que difiere un poco de la del software, porque en el software es más, digamos que es más sencillo eh, definirlo, porque estamos hablando de bits, pero en el mundo del, del, del hardware, eh, en realidad el, la definición de hardware abierto es un conjunto de normas porque eh, algunas de las cuales se produce, pueden corresponder al producto físico, otras tienen que ver con cómo se documenta para poder reproducir industrialmente y otras también tienen que ver con, con la propia um, modos de fabricación. Entonces, es un conjunto que realmente la definición de hardware abierto, se, se, la, la primera, de alguna manera, consensuada por la Open Source Hardware Foundation, eh, se ha hecho esta primavera y es la base para poder, yo creo que. que empezar a hablar de lo mismo, porque lo que ha pasado durante cierto tiempo ahora ahora ya empieza a haber una, un cierto consenso sobre el que poder definir un proyecto como hardware abierto realmente o no. Quizás el ejemplo sobre sostenibilidad más, más de, de manual que, que, que puede haber ahora en el mundo de, de, de los makers, ¿no? de los hacedores, es el Global Village Construction Set, que es la Open Source Ecology, una fundación americana, se ha propuesto hacer las 40 máquinas básicas que permiten el desarrollo de la humanidad. Documentarlas todas en hardware libre, o sea, eh, hacerlas bien documentadas y empezando... pues Perdona, por las... José, en solo una cosa, que vas muy rápido y Nuria está sufriendo mucho ah, para la traducción vale, vale, al inglés. Que, que... Un peli, no, ti, tienes vale. un poquito de... Tres vale. minutos. Entonces. Tres minutos, vale. No, no, un poquito más despacio. <risa> vale. Eh, el Global Village Construction Set eh, se propone eh, producir primero generadores, impresoras, seguir con el tractor, seguir con la panificadora, seguir con la compactadora de, de, de ladrillos y terminar en autobuses, trolebuses y, bueno, es, una, una, es un programa que además funciona como funciona el Civilization. Si tú haces primero el generador y la impresora 3D puedes hacer la, la, el, el, el tractor y con el tractor luego puedes hacer... La siguiente. Han documentado ya ocho prototipos eh, este año y han sacado un, un DVD. La idea es producirlos a una octava parte del valor que tiene comercial. Tener siempre una capacidad, como hemos visto, que no, lo, no he entrado en detalle, en la idea de hardware abierto, ser capaces de que el mantenimiento pueda ser local y la producción también, con lo que eso abre unas vías de transferencia de conocimiento y tecnológica a, un, a, nivel, vamos, a nivel mundial, pero de, de verdad. Y, y bueno... Actualmente, sobre un, modelo, sobre un proyecto que tampoco estaba pensado para tener un modelo sostenible a nivel de ingresos económicos, sino generar un propio ecosistema, los propios creadores del proyecto están recibiendo ya eh, ofertas de producción en serie de tractores y de una, una serie de, de, de, bueno, de, de, de pedidos que les están haciendo plantearse cómo poder dar respuesta a ellos mismos, sin haber sido el, el, la idea original, a toda la demanda que está, está surgiendo. Entonces, de lo que estamos hablando, bueno, pues Jeremy Rifkin o otra gente pues, teoriza y habla de la tercera revolución industrial o de que eh, pone a la fabricación digital con internet y con otra serie de cosas como uno de los elementos, pero sí que de verdad lo que la, la, la fabricación digital abre un nuevo campo donde ciertas nociones que tenemos, como el, el tema todo el tema de la logística, de los productos que nos rodean, la... la la, la obsolescencia programada, eh, también el desplazamiento de las fuerzas productivas y de la deslocalización por el mundo para producir en masa, empieza, entran en crisis. Y esta entrada en crisis bueno, puede abrir unas perspectivas como muy saludables, ¿no? para, para el, desde la perspectiva de la cultura libre, para, para cómo construir el mundo. Eh, quería anotar solo cuatro, cuatro puntos donde estas aperturas o estas posibilidades puede, se van a encontrar o esta economía de la abundancia, se va a encontrar con todos los lobbies industriales que, que, que van a reaccionar de alguna manera para y donde se van a producir las fricciones en los próximos años. El primero evidente es el de la propiedad industrial. ¿no? El mundo el mundo de la propiedad industrial está basado sobre la, la producción en masa y ha generado todo una, toda una, una, una legislación de propiedad industrial que no está adaptada para nada a este nuevo marco. Eh, de alguna manera las primeras preguntas que te puedes hacer son, vale, entonces si me, si me bajo una pieza de una lavadora y me la imprimo en casa, ¿puedo hacer uso privado? Eh, ¿no? Pues sí, sí que puede ser, según la legislación actual. Eh, y si es de un diseñador, pues también. O sea, una, una, porque por, por ahora los diseñadores no cobran canon y afortunadamente no, no existe una cosa como el canon. Sí que, a nivel de patentes, si subo un producto, puede haber algún problema, pero estamos otra vez en lo mismo, que es que las patentes o la propiedad industrial está basada en un concepto de territorialidad. Entonces, evidentemente, ese concepto va a entrar en crisis y cualquier intento de legislación va a tener problemas porque no va a poder abarcar para nada. O sea, controlar cómo entran ocho millones de televisores en España, entran en buques y solo por cuatro barcos, ¿no? O sea, por cuatro puertos, en, o sea, no hay mucha capacidad. Pero es, esa es la lógica en la que está un poco pensado, ¿no? La comercialización industrial. Eh, eh, eh, la, la fabricación digital rompe completamente ese, ese paradigma. También el, el tema de los cercamientos, estamos hablando de que es un, una, un, un, que es que se está trabajando y construyendo desde el Procomún, y las tentaciones de, de cerrar proyectos por, por, por usos industriales pues, pueden ser bastante bueno, claras. El más claro ejemplo, la, la, el, como el, la MakerBot, que era el, la, la impresora estrella o el proyecto estrella de, de, de impresoras 3D en hardware abierto. Hace dos meses ha, ha dicho que sus siguientes modelos ya no van a ser de hardware abierto. Ha entrado una, un, un mundo de, o sea, unos inversores privados que han puesto 10 millones de dólares y han dicho, uy, esto del hardware abierto que todo el mundo pueda copiar es un problema. Han tomado, digamos, el control de la compañía y de repente han, han, han dejado de espaldas a la comunidad, ¿no? cómo la comunidad es capaz de trabajar con estos cercamientos o estas patentes, ¿no? en una investigación en comunidad que, donde nos proponemos hacer una máquina, qué pasa si alguien patenta una de las partes, como ha pasado también con MakerBot, y cómo reacciona. El ámbito de la seguridad, que es igual es un ámbito pues, más eh, circunstancial, pero que puede generar polémica, y es que estamos hablando de que podemos producir cosas, eh, cosas como que en, en un principio en el debate de la propiedad intelectual se suele utilizar el argumento de un cuchillo no es un delito, o sea, un, no es un, o sea, un arma no, no, no... o sea, un cuchillo no puede ser ilegal. Evidentemente una llave de, de una de, un, de unas... De, de, una, sí, de una de las esposas o, o de o, o un, una pistola o un fusil de asalto hecho con impresoras 3D... No tiene por qué ser ilegal, pero sí que puede servir en, en un momento de legislación para criminalizar, igual que se está utilizando las descargas ilegales, ¿no? Decían, no, no te descargarías un coche, ¿no? No robarías ahora descargarías. Yo bude en, es, en el anuncio. Pues, pues eso es eso, ahora te podrías descargar un coche o descargar un arma y, evidentemente, no es tanto sería un problema, porque un tema de criminalización, sino también para el tema de los repositorios que albergan estos datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta llave, que es la que activa los misiles Stinger rusos en, el, en los misiles de medio alcance, eh, está alojada en un sitio y el ejército, o sea, y los rusos dicen oye, que tenemos que quitarla? Igual para los repositorios sí podría ser un problema, a un nivel de estar exportando materiales que pueden bueno, eh, atentar contra... Y, y luego el último ámbito, que igual es un poco más de ciencia ficción, pero que lo veremos, que sería el ámbito de las patentes de vida... Eh, ya se están imprimiendo partes de riñón funcionales con esta misma técnica de, de impresoras de, de 1.200 euros, modificadas. Y, y vamos hacia un, un tema de la impresión un poco de, de, de química, de drogas, de toda la farmacia. Es decir, de, de pensar un poco como en la película de, de, de regreso al futuro, cuando metía un plátano en el coche y un, un poco de basura, meter componentes fundamentales, muy sencillos, y poder imprimir... Eh, de alguna manera, eh, in medicamentos, incluso adaptados a nuestro ADN, nuestras características genéticas. Eh, ya se han conseguido hacer las primeras reacciones y el, el, el, el proyecto de Glasgow, que es pionero ahora mismo, se plantea hacer ibuprofeno en dos o tres años. Es decir, eh, esto cambiaría también el mundo totalmente de las farmacéuticas, porque las farmacéuticas pasarían a vender casi ideas, o pa pasar a, a, a, a un poco a las fórmulas magistrales, otra vez, y no sé cómo reaccionarían en ese ámbito. Y también cambiaría el mundo de las drogas, sería un nuevo amanecer para la investigación de drogas, que haría ilegal cualquier, cualquier legislación de drogas, porque si la puedes imprimir en casa y además personalizada, habría un, realmente un campo experimental muy amateur de, del mundo que también estaría interesante que puede ser... Pero de lo que estábamos hablando es que estamos, de aquí a, a dos, dos décadas, estamos en el momento de la guerra de las cosas, donde la, el Procomún y los proyectos basados un poco en la economía de la abundancia o en la idea de la abundancia se van a encontrar con los grandes lobbies industriales, que esto sí que ya es como es la, el sector secundario. Es, estamos hablando ya de, de, de realmente de, de, de fuerzas bueno, pues que son las últimas que, está, que tienen que llegar a esas, a esas transformaciones de la cadena de valor. Y que, que yo creo que es el momento ahora donde la comunidad y los makers y la, la gente que está ahora mismo haciendo cosas tiene que salir a, un poco a la sociedad, concienciar a, a un poco a la sociedad sobre el valor y la importancia que tiene ahora mismo, porque cuando el legislador comienza a legislar, si esperamos a ese momento, cuando los grandes lobbies hayan llegado y hayan ya intentado cerrar y hacer, eh, hacer, dejar ese marco, nos vamos a perder unas oportunidades que actualmente ya tenemos y que tenemos que defender. Y, sería. y bueno, el texto, las referencias, muchas de las referencias están ahí en, en ese link, así que... Gracias, muy interesante. Eh, tal vez me gustaría, eh, eh, me parece que es un tema fascinante, pero también me gustaría tal vez dar un poco de, eh, de marco, eh, eh, un poco de eh, ser el abogado del diablo, digamos, eh, que tal vez eh, creo que, que la gente que está muy interesada en el en, en makers y la… Y la eh, y la tecnología, y a veces nos olvidamos que todavía el costo es, es bastante prohibitivo para gente que, eh, que lo quiere hacer de, de forma amateur. He estado hablando de esto en Costa Rica en, en unas clases y la gente todavía lo piensa como, como cuestiones de, de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, a veces, tal vez, el, el, todo el entusiasmo y todas las ideas de eh, se deberían ver bajo esa... Bajo, bajo ese prisma que, que todavía esto para países en desarrollo esto es, es completamente ciencia ficción por el costo que, que conlleva. ¿verdad? Pero es, es, es, es interesantísimo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo que hay una cierta aura de pensamiento positivo y fetichización así, de la tecnología con toda la fabricación digital porque evidentemente es una tecnología que, que a un nivel práctico todavía está dando los primeros pasos. Se necesita muchísima investigación en materiales y reducción de costos. Pero sí que… Sí que y, y que a la vez tiene sus propias reglas. Eh, es, es decir, la, la fabricación digital, cuando haces diez productos, o sea, haces diez cosas, es algo que a nivel de prototipo funciona. Pero para hacer un millón, el mejor sistema es el sistema industrial de producción en masa. Y eso es lo que abarata costes. Es decir, no es, no es algo que vaya a sustituir… Eh, de alguna manera eh, esa, esa, esa, esa historia sino que en determinados campos y sobre todo el campo del prototipado, de, de lo propio de, de la falta de, de logística o distribución, ahí sí que yo creo que tiene un, un factor fundamental Hola, yo quisiera saber si en algún sitio en esta guerra de las cosas que anuncias mm. que me ha interesado mucho, mm -hmm. se está reclamando el derecho al recambio yo creo que todos los fabricantes que discontinuan una pieza deberían liberar el diseño de la pieza de manera que en vez de tirar todo el aparato pudieras fabricártela y reciclar y luchar. Bueno, así. Sí, precisamente es, es, es eh, la obsolescencia programada y los últimos 40 años de, de, de, reparación, de logística de producto llevan a, a cambiar el producto y... Lo que está surgiendo es, eh, es una necesidad y proyectos de, de crear máquinas completamente replicables, donde las piezas eh, no tengas que comprarlas ni pedirlas a China, sino podrás hacer… Eh, hace dos semanas ha, ha salido el primer sintetizador cuyas piezas, todas sus piezas, eh, la empresa ha decidido no tener, dar ese servicio de postventa, y directamente dejarlas para, para que la gente las imprima. Esos modelos se van a reproducir cada vez más, porque a las propias industrias les interesa no encargarse de un servicio postventa, poder delegar en otros que lo hagan. Un momento, no te vayas. A ver, igual ahora sería muy largo y quizás no te puedes extender en contarlo, pero mientras estamos hablando de piezas o máquinas, no tengo ningún problema en entenderlo. Cuando ya pasamos a un plano más de estructura química, biología, como la parte que contabas al final, uh, es donde me pierdo un montón porque no solo importa la forma para poder imprimirla en 3D, de cualquier cosa, sino son los materiales, ¿no? Es de qué está hecho, entonces es donde no puedo entender de ninguna manera cómo funciona esto. Yo tampoco. Vale. <risa> Entonces, o sea, no. me leo los papers en inglés y digo, ah, sí, hacen nanoestructuras que imprimen y que las usan como soporte y tal. Sí, me lo creo. O sea, no es, yo creo que, no, es del de ego en <risa> la gente que está investigando y en la comunidad que, que ellos tienen la capacidad de... <risa> Es porque entro en bucle, porque pienso en lo del ibuprofeno y pienso, a ver, si tienes las moléculas para conseguir meterlas en 3D y hacer el ibuprofeno, es que ya tienes el ibuprofeno antes. Entonces es lo que no... Vale, si puedes hasta aquí ya no tengo más preguntas. Vale. <risa> Venga. Va Vamos a hacer una pausa muy breve. Los lavabos están allá y la segregación para fumar es por esa.